con nosotras mismas de sonreír y de ser esa que somos y no otra aquí y ahora y nos damos cuenta de la completud bella, hermosa que somos de esa belleza que somos, de esa completud única, maravillosa. Y decidimos regalarla al universo, abrirla, expandirla, como una chispita, chispitear toda esta belleza, toda esta luz, todo este calorcito. Todo esto que somos, que es maravilloso. nos damos las gracias profundamente. Y nos damos cuenta de que somos gratitud. Infinita gratitud. Y damos las gracias a Joé por este espacio, por este tiempo, por este regalo. Que cada día estemos o no con nuestro cuerpo aquí. Sabemos profundamente y confiamos en que está, y eso nos sostiene, nos mece, nos acompaña. En alegrías, nos acompaña en bloqueos nos acompaña en eso que somos. Nos permite ser eso que somos y no otra cosa. Y agradecemos profundamente. A todas las personas que aquí estamos hoy, Y que están, que sabemos que están, que quizás hoy con su cara, con su cámara, con su cuerpo, amables con ellas mismas, no están. Y aún así nosotras, nosotros sabemos, sentimos, nos damos cuenta de que sí están. Y les damos los buenos días. A todas y a cada uno. Nos damos los buenos días. Y sonreímos. Y nos damos cuenta de la postura que hemos elegido. Sea la que sea, es perfecta. Es la nuestra aquí y ahora, en este momento. Y solo de observarla nos damos cuenta de la completud de la postura y de cómo en esa completud cada parte es ella misma y no otra. Y que cada parte amable con ella misma se coloca, se ajusta, se afina, sonríe, respira. Y se da cuenta. Y eso hace posible la totalidad. Esa totalidad, esa completud que somos. Amorosa, pacífica alegre, llena de gratitud y como un árbol que es el mismo, siempre. Así somos nosotros, nosotros, con sus partes físicas, su tronco, sus ramas, sus raíces, sus hojitas, sus flores, frutos. con su energía de la tierra, del agua, del sol y su información de que es un árbol. Y aún más, su función, que es la de ser. Ese árbol y no otro. Y eso es precioso, precioso e inspirador. Y eso es a lo que nos invitamos hoy aquí, a ser esa que somos, ese que somos y no otro. Y confiamos en cualquier decisión que esa que somos tome, decida, ya que es genuina, auténtica, es minyue, es desde la conciencia pura, desde eso que somos, desde esa observadora, ese observador, que siempre está ahí en calma, observando por el hecho de observar y darse cuenta. Y desde este darnos cuenta, juntas, juntos, desde este amor que somos, somos amor, desde esta gratitud que somos, somos gratitud, desde esta alegría que somos, somos alegría, desde esta paz que somos somos paz nos ponemos de pie siempre priorizando ser amable con nosotras con nosotros mismos y recordándonos que todo es perfecto que no hay posibilidad de error ni de practicar mejor ni peor todo absolutamente todo es práctica, aquí y más allá, en la vida. Y sonreímos, somos sonrisa. Y nos reímos, somos risa, somos alegría. Date cuenta cómo chispitean todas las células de tu cuerpo, todas y cada una como en el audio que nos regalaron ayer Tichervuey y Anjoe. Ese audio chispiteante, lleno de amor y de felicidad. Ahora aquí nos podemos dar cuenta, juntas, juntos, de esa felicidad, de esa alegría que habita en cada una de nuestras células y en todas. De cabeza a pie. Simplemente por el hecho de ser lo que somos y de estar aquí. Hoy. Juntas. Juntos. Y observamos esta completud que somos. De pie. Y nos damos cuenta de nuevo de cómo... Simplemente dándonos cuenta, observando, cada parte siendo ella misma se coloca, se afina. Busca el equilibrio, la relajación, la expansión, el amor, la paz, la gratitud y la alegría. Y los pies están totalmente conectados a la tierra. Yonchuan abierto de par en par en cada planta de los pies, justo en el centro. Las piernas estiradas y muy relajadas. La cadera relajada, inmensa, abierta, alegre. Mikmen va un poquito hacia atrás y estamos de pie. Y Duchi le acompaña amablemente. Y Juyin sonríe. No nos hemos olvidado de él. <ríe> y lo relajamos hacia arriba. Sin ningún esfuerzo. Cualquier esfuerzo desaparece. Y los hombros están hundidos en la tierra, los homóplatos, totalmente relajados, son inmensos. Las axilas ahuecadas, los brazos caen, los dedos de las manos son infinitos. Baihui va y juega hacia el cielo, suspendido, se eleva. Y la barbilla se contrae va hacia adentro, un poquito más y más. y yintan se abre, se abre naturalmente, sonríe y observamos la completud perfecta de la postura de pie. y nos damos cuenta y llevamos la mirada, la atención amable al centro del palacio Senji. quizás ya estaba ahí y desde ahí abrimos aún más Jintan abrimos más cinta y somos aún más esa que somos, ese que somos y no otra cosa comenzamos a ver más claramente a través de todo lo que nos vamos encontrando de cosas, personas, situaciones, relaciones y desde el centro del palacio Shenji abrimos Tianmen aún más, la puerta del cielo y nos damos cuenta de que nos abrimos a toda la información pura, amorosa, alegre, pacífica, toda esa información llena de gratitud, de amabilidad con nosotras mismas. Y en este estado vamos a relajar aún más y a abrir. Y vamos a llevar todo nuestro amor, gratitud, alegría, serenidad, Toda nuestra atención al centro de las plantas de los pies. Y a todos los huesitos de los dedos de los pies. A todos y a cada uno. Nos damos cuenta de que se estiran hacia arriba, hacia el cielo. Se expanden todos y cada uno de los huesos de cada uno de los dedos de los pies, de las plantas de los pies, de los empeines. Los huesos en los tobillos, en los talones, se expanden, se relajan. Date cuenta, nos damos cuenta. Es como si prescindieran de esa fuerza de la gravedad. Todos los huesos de las pantorrillas, en las rodillas, en los muslos, cada hueso se expande, se relaja. En la cadera, cada hueso en la cadera, cada articulación ahí en cada hueso se expande, se relaja hacia arriba. En la pelvis. Cada hueso, cada vértebra, la columna vertebral, cada costilla se abre, se expande, se relaja hacia arriba, hacia el cielo. Nos damos cuenta. Las clavículas, los homóplatos se abren, se relajan hacia el cielo. Ligeros, todos los huesos ligeros. De los dedos de las manos, de las muñecas, antebrazos, codos, brazos, en los hombros. Cada hueso, cada huesito. Se estira, se relaja hacia arriba y al cielo. Cada vértebra cervical, los huesos de la mandíbula, de la nariz, se relajan hacia arriba y al cielo. Se expanden. El espacio es inmenso, infinito. Todo el cráneo se relaja hacia arriba, el cielo, y sonreímos y observamos esta completud que somos. Esta que somos y no otra. Y muy amablemente con nosotras mismas llevamos la atención a todos los músculos, tendones y ligamentos de la cabeza. Y los relajamos profundamente aún más hacia abajo. Caen, se rinden. Son una cascada de amor, de gratitud, de paz y de alegría. Cada músculo, cada tendón, cada ligamento en la cabeza. En el cuello, cada músculo, cada tendón, cada ligamento se relaja, cae, se rinde, se abre. Cada músculo, cada tendón, ligamento de los hombros está totalmente relajado, expandido, infinito. El amor, la gratitud, la paz y la alegría de los tendones, músculos y ligamentos de los brazos, codos, antebrazos, muñecas. Manos, dedos de las manos se relajan, se abren, se rinden, sonríen. Yintan se abre, sonríe. Todos los músculos, tendones, ligamentos del Dante en medio, que acarician y abrazan y envuelven a la columna vertebral, se relajan. Más y más, más y más se expande, son infinitos. Todos los músculos, ligamentos y tendones del dantin bajo se rinden, se relajan, más y más. Sí. Músculos, tendones, ligamentos de la cadera se relajan, se abren, se expanden. Todos los músculos, tendones, ligamentos de las piernas se relaja hacia la tierra, se rinde, cae, confía en ese amor, gratitud, paz y alegría que son. Y todos los músculos, tendones y ligamentos de los pies, de los dedos de los pies, Totalmente rendidos, relajados, fundidos. Y observamos. Somos amor. Somos amor. Somos gratitud. Somos gratitud, somos alegría, somos paz, somos alegría, somos paz. y observamos observamos y somos esa que somos ese que somos y no otro otro y intan sonríe nuestro corazón sonríe Y desde esta completud y esta profunda relajación, nos vamos a fundir con la ley universal de abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Todo en el universo se abre y se cierra. En este momento todo se está abriendo y cerrando en el universo. Sin nosotras, nosotros, tener que hacer nada para ello. Vamos juntas a practicar este movimiento de abrir y cerrar. La base de cualquier movimiento de Chinenshigun. La Chi. Y soltamos ese nombre de ese movimiento. Y simplemente desde esta completud que somos, vamos a abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Los pies están firmes en la tierra y muy amables con ellos mismos. Y las piernas. Todo el cuerpo. Y desde ahí, desde esa amabilidad con nosotras mismas, con nosotros mismos, elevamos una esfera de chi. Elevamos las manos delante del Dantian bajo, una delante de la otra. Cerca. Y ese cerca es tu cerca. No hay un cerca. No hay un cerca ni perfecto, ni bueno, ni malo. Es tu cerca. Y es perfecto. Y los hombros están totalmente relajados. Jintana abierto. Los brazos abiertos. La hogón en el centro de las manos abiertos. Y, abierto. y si es amable para ti, vamos a llevar el peso del cuerpo a los talones y abrimos las puntas. Y el peso a las puntas y abrimos los talones. Y si es amable para ti. Nos sentamos, sin sentarnos, en todo este océano de Chi que hemos creado entre todas y todos aquí. Y en esta condición de amor puro, gratitud, paz y serenidad y alegría, los codos dirigen el movimiento de las manos. Y Mingyue abre, abre, abre al universo. Se expande, confía, confía plenamente en eso que eres, que soy, que somos, confiamos, y abrimos, y abrimos, como se abre una flor en la naturaleza. Y cerramos, reunimos, reunimos, todo este amor del universo, gratitud, paz y alegría, al Dante en bajo, profundamente nos damos cuenta, juntas, juntos, y cerramos como una flor se cierra. Y abrimos. Quizás no hayas de hacer nada para abrir. Quizás ni siquiera se mueven las manos, los brazos. Date cuenta del abrir. Todo en nosotras, en nosotros se abre todo el tiempo, la respiración, el corazón y se llena de amor, gratitud, paz y alegría del universo. Y todo en nosotras se cierra y cerramos. Cerramos Mingyue, cerramos al son del universo en una secuencia perfecta y todo el amor la paz alegría gratitud va al interior de nuestro dante en bajo que es infinito date cuenta si había algo que limitaba nuestro Dante en bajo se ha derretido. Ya no está. Y sonreímos. Confiamos en que estamos abriendo y cerrando, sanando y abrimos. Al son del universo. Al son de nuestra respiración, de nuestro corazón, abrimos, abrimos, sanamos. Estamos sanando todo el tiempo, transformándonos, lo queramos o no, es así. Todo se abre y se cierra todo el tiempo. Y reunimos, cerramos, disfrutamos de cada detalle. No nos perdemos ni uno. Lo disfrutamos. Lo disfrutamos a todos. Y reunimos profundamente en nuestro Dantien Bajo todo este amor, toda esta completud gratitud, paz y alegría que somos, estamos llenas, llenos y vamos a llevar las manos a un lugar del cuerpo sin visitar la mente lógica donde las manos te lleven, es perfecto Y si se quedan donde están, es perfecto también. No buscamos ninguna explicación. Simplemente somos eso que somos. Y ahí donde se paran las manos, donde te han llevado, abrimos. Mm. Reunimos. Nos expandimos, concentramos, cerramos. Todo es uno. Abrimos, nos expandimos y reunimos. Cerramos. También nos expandimos hacia el interior, reunimos y somos. Abrimos y cerramos a nuestro ritmo. En esa parte del cuerpo. Y sanamos no solo nosotros, sino todas las personas de nuestra vida y todas las personas del mundo estén queriendo sanar eso que queremos sanar nosotras nosotros somos uno y la sanación el amor es infinito y llevamos muy amables con nosotras mismas las manos de nuevo delante del dantien bajo y nos damos cuenta nos damos cuenta de ese amor, gratitud, alegría, serenidad, confianza, amabilidad con una misma, puro amor universal que está ahí, entre nuestras manos y más ahí y sonreímos y conectamos la hogón con la hogón de cada mano y atraemos aún más hacia nuestro interior por Duchi por el ombligo al dantien en bajo toda esta completud eso Y deslizamos los pies sobre el chi y los acercamos y nos observamos ahí, en este balanceo natural. Y nos damos cuenta <ríe> de que seguimos abriendo y cerrando, sin manos sin codos y sin hombros. Cada célula chispitea, abre y cierra, abre y cierra. Cada membrana de la piel está abriendo y cerrando. Y en ese abrir y cerrar todo se está transformando. Y no hemos de hacer nada para ello. Quizás mientras hemos estado abriendo y cerrando Hemos tenido que hacer algún esfuerzo y ahora nos damos cuenta de que era innecesario. Que simplemente con observar y confiar ya estamos abriendo, cerrando, sanando. Y con esta alegría, desde esta completud, que somos, y no otra, nos vamos a sentar de nuevo. Y somos. Somos pura alegría. Y observamos la completud que somos ahora sentados, que es perfecto Y con mucha, mucha, mucha amabilidad con nosotras mismas y mucha alegría. Llevamos las manos frente al Dante en bajo. Y comenzamos a subir Observamos, no las estamos subiendo nosotras, ellas suben, date cuenta, está en la completud, la conexión, la conciencia pura está tan clara que ya sabe, ya sabemos y juntamos la con la delante de Yin-Tan, así de manera natural, con mucha alegría. Vamos a empujar el chi hacia el universo y lo vamos a llevar hacia adentro por Yin-Tan. Y empujamos con mucho amor, gratitud, alegría y serenidad, hacia el interior. Y empujamos el chi al universo, y las manos se alejan de manera natural, los hombros están totalmente confiados y relajados. Y llevamos el chi hacia adentro por yin-tan, es una zona clara, abierta a cualquier información de ver a través de las cosas, de las personas, de las situaciones, de las relaciones, de conectar con esa intuición que somos, ese saber natural. Y hacemos esta danza a nuestro ritmo, a nuestra manera, dándonos cuenta. Con este silencio de corazón, bajamos las manos. Disfruta de esta completud de con simplemente bajar las manos todo. Cada parte es ella misma y se coloca. Se afina. Es aún más ella misma. Las manos descansan sobre los muslos. Y vamos a disfrutar. De inhalar. Por yin tan. A través de yin tan hacia el palacio Senji, al mismo centro. Y ahí una sonrisa en espiral gira y exhalamos por Tianmen. La puerta del cielo se abre. Date cuenta, aún más. E inhalamos desde Tianmen, desde esa puerta abierta, al cielo, hasta el centro del palacio Shenji. Y una sonrisa... En espiral, gira y exhalamos por Jin dan. Amor, paz, gratitud, alegría, salud. Sigue a tu ritmo, disfrutando de, respirándote siendo esa que eres, ese que eres y no otra cosa. Chispitea cada momento. Invítate a ser amable contigo misma, contigo mismo, a cada momento, en cada inhalación y cada exhalación. Y vamos deteniendo este movimiento de abrir y cerrar esta respiración en ángulo recto. Y observamos, sin tan sonríe con las manos o sin las manos, como sea amable para ti, recogemos, nos mezclamos aún más con todo este chico y lo elevamos lo elevamos por encima de nuestras cabezas. Paz, amor, alegría, gratitud confianza, salud ser eso que somos y vertemos Silencio de corazón. A tu ritmo. Confía. Y al llegar a las caderas, las piernas, seguimos vertiendo y doblamos el cuerpo. Y las manos, la cabeza caen, confían. Vertemos y... Reunimos de nuevo y elevamos paz, amor, gratitud, alegría, salud, risa, sonrisa, humildad, compasión, todo eso que son Y vertemos, lo disfrutamos sin apego ninguno, sin anticiparnos. Somos a cada momento lo que somos, aquí y más allá. Y al llegar a la cadera, de nuevo, desde esta completud, Doblamos, bajamos con el cuerpo, observamos, disfrutamos de verte. Y de reunir, reunir y elevar. Date cuenta cuántos brazos, cuánto amor, paz, alegría. Gratitud y vertemos confiadas, confiados. Todo es salud en nosotras, en nosotros Son salud, amor, somos amor. Somos gratitud, somos alegría, somos paz. Jaola. Jaola. Jaola. Y al llegar al dante en bajo seguimos vertiendo por las piernas, por los pies, sin doblar el cuerpo. Si es amable para ti, si es amable doblarlo, sigues a tu vía interior y reunimos en todas las direcciones y atraemos. en bajo, desde el aguón en las manos, descansamos las manos, en duche. Sonreímos, sonreímos. Cada célula de nuestro cuerpo sonríe y agradece. Cada célula agradece. Y de nuevo, como al comienzo, paramos, respiramos, atentas, atentos, sonreímos y somos eso que somos y no otra cosa. Y nos vamos a agradecer infinitamente este rato, esta práctica, este ser lo que somos y no otra cosa. Y vamos a dedicarle esta práctica aquí y ahora a quien queramos. Específicamente. Ya que... Cuando practicamos es para todas las personas de nuestra vida y más allá. Y yo en especial quiero dedicar esta práctica a Pang a todas las personas que practican Chikun, a Pang en especial, a todas las personas que practican y comparten Chinen Chikun a todos los maestros, maestras, inspiraciones de Pan Min y de todas las demás personas. Y yo muy en especial, muy en especial, a dos chispitas de luz que me inspiran cada día en disfrutar, en compartir, en practicar. Y en ser eso que soy y no otra cosa. Que son Mariana de la Vega y nuestra amada Anjue. Infinita gratitud. Y a todas y cada una de las personas que decide practicar juntas y que hoy estamos aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Infinitas gracias. Y relajamos los brazos, sonreímos y percutimos con la mano derecha. La parte interna del codo izquierdo. Y cambiamos. Y ahora la parte externa. Con la mano derecha, el codo izquierdo. Y cambiamos. Con mucho amor. La muñeca. Mano derecha, muñeca izquierda. La parte interna. Cambiamos. Parte externa. Mano derecha, muñeca izquierda. Cambiamos. Abrazamos con la mano derecha la muñeca izquierda y giramos. Nos saludamos. <ríe> hacia un lado y hacia otro. Cambiamos. Mano izquierda, abraza la muñeca derecha y giramos la mano a un lado y a otro. Percutimos en los hombros. A los lados. Agüecamos las manos y aquí en las costillas. Percutimos. Todas las emociones se equilibran. Y la alegría del corazón despierta. Los riñones frotamos. Masajeamos la cadera con el canto de la mano, percutimos con el canto de la mano, las ingles, frotamos, percutimos las rodillas por delante por detrás, los tubillos, dedos de los pies con dedos de las manos se besan, la cabeza cuelga confía, subimos con mucho amor y mucha alegría, de nuevo, si es que nos hemos agachado y los dedos de las manos se juntan, se besan, percuten en yin -tan, muy amorosamente, en las cejas, alrededor de los ojos, la nariz, la mandíbula, la barbilla, encima del labio. Acariciamos todo el cuero cabelludo, la nuca. Llevamos chía sí, esta belleza de cara, toda la piel de la cara. Y con muchísimo amor, abrimos los ojos, cerramos, abrimos, cerramos, jugamos hasta abrirlos por completo a esta luz que somos a estas chispitas de luz que somos y volvemos a nuestro cuerpo físico juntas muchísimas gracias a todas Que tengáis un día lleno de amabilidad con vosotras y con vosotros. Gracias, Susi. Muchas gracias, gracias.